Bim Hola ¿Dónde estás? Estamos en el rin Mira cuánto agua Mucha agua, mucha, mucha agua Es muy largo mm -hmm. Larguísimo No sé dónde empiezo ni dónde acaba Nunca había visto tanta agua en mi vida Sí, es verdad Porque tú nunca has ido al mar He mm. no. estado en el, en el cine en París es también muy grande, ¿verdad? Muy romántico. Muy romántico. ¿Te gusta más el cena o te gusta más el dino? No, no los dos. Yo, yo creo que te gusta más el cena. Sí, también se... Y esta es la los dos. Pero por qué te das cuenta bien Eres muy mono, bien, bien. Vamos a darle un besito ¿A quién? A quien vea este vídeo Bueno, dale saludos